En el norte de Siria, en medio de un conflicto bélico, conviven muchos grupos étnicos y religiosos. Cuando comenzó la guerra civil y las fuerzas armadas de Bashar al-Assad se retiraron, comienza a autogestionarse una pequeña región kurda llamada Rojava. Las mujeres juegan un papel importante en la administración. Están representadas equitativamente en el gobierno, proveen seguridad y dirigen organizaciones locales. Alabadas por unos y criticadas por otros, su día a día permanece relativamente desconocido. Por este motivo, la Universidad de Utrecht dirigió un estudio con estas mujeres para conocer más sobre su situación. El estudio demuestra que las mujeres en Rojava se encuentran con varios peligros incluyendo un servicio de salud deficiente, pobreza, ataques constantes y violencia doméstica. En esta sociedad las mujeres intentan enfrentarse a estos desafíos. Se involucran activamente en la toma de decisiones. Aparte de luchar en primera línea, también defienden su comodidad y han establecido casas seguras para mujeres que han sufrido violencia. Debido a la complejidad de la situación geopolítica, los líderes mundiales son reticentes a dar ayudas a esta zona y a estas mujeres, y las ayudas que son enviadas se las deniegan acceso, debido al cierre de fronteras y embargos, resultando un severo sufrimiento en la población. A pesar de la escasez y los problemas, las mujeres de Rojava trabajan sin descanso para conseguir un cambio, y necesitan más apoyo económico y e experiencia para cumplir sus ambiciones.